Suscriptor dice que todos dicen lo mismo, pero yo las promesas que he hecho si sí las he cumplido y les puedo mostrar en este video. Miren, ¿no? Hola, qué tal amigos de YouTube. Bueno, hace algunos años hice una promesa que el primer sueldo que ganara de YouTube lo donaría a una familia pobre. Eso hice la promesa. Hace más o menos unos 7 años, un promedio, unos 7 años. Tenía un canal que comenzó a monetizar, pero este canal por un error y por las actualizaciones de YouTube, pues perdió la monetización y dejé de trabajar en ese canal. Bueno, ahora pues la promesa que yo hice sigue en pie. Estoy bregando a monetizar este canal, ya tengo más de los mil seguidores que siguen YouTube pero todavía me faltan las 4000 horas de reproducción con ese canal antiguo pues yo tuve guardado ahí tengo 50 dólares como YouTube no permite no, hay que llegar a 100, a 100 dólares para poder retirar el primer retiro que en Colombia son más o menos 400 mil pesos en promedio en Colombia para poder retirarlo pues necesito llegar, necesito llegar a otros 50 mil que serían los a otros 50 dólares perdón que serían los 100 dólares aproximadamente ¿no? Bueno, primero, después de que logre las 4 mil dólares de, de visualización Ya tengo los mil seguidores Pues tendría que, tendría que seguir subiendo contenido Para poder seguir monetizando el contenido que se haga de ahí para adelante Y ahí necesito el apoyo de ustedes bueno, muchas gracias, ya logramos los mil seguidores y gracias a todos los que siguen y a todos los que apoyaron este canal de YouTube. Soy el moro de Buya, Buya, Buya.